Aún no has logrado hacer tu primera venta en Hotmart, en este video te voy a enseñar una estrategia orgánica con la que vas a vender sí o sí, así que mira este video hasta el final, vamos a aprender. Muy bien, esta estrategia que yo te voy a explicar hoy la vamos a hacer a través de Facebook de manera orgánica sin pagar publicidad. ¿Y con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué método lo vamos a hacer con el storytelling? ¿Okay? Esto muchos de ustedes quizás ya han escuchado, ya lo conocen. Se trata de contar una historia tuya o de alguien, pero es hablar de algo a través de una historia. ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ven vender? Vamos a vender sin vender en realidad. ¿ok? Vendemos sin vender. Este es lo mejor que puedes hacer en Facebook, en cualquier red social. Y esta estrategia te va a funcionar en aproximadamente tres días, porque fue la cantidad de días en la que yo pude hacer 10 ventas en un solo día, ¿ok? Me gané 350 dólares en un solo día porque la comisión era un poco menos porque hubo por ahí algunos descuentos que también le hice a algunas personas, pero por ahí fue mi ganancia, ¿ok? La idea es que tú arranques con tu Storytelling. ¿De ¿Cómo vas a hacer el Storytelling? Bueno, obviamente hay muchos pasos antes, como por ejemplo poder elegir nuestro cliente ideal, el cliente ideal al que yo le voy a vender, y luego de elegir el cliente ideal, pues le voy a, voy a buscar mi producto o voy a hacer a la inversa, voy a buscar mi producto y voy a buscar mi cliente ideal. Hay muchas estrategias, muchos métodos, no quiero que te confundas ahí, yo te voy a contar lo que yo hice y luego ya tú vas a hacer tu proceso, ¿ok? Lo que yo hice en ese momento era, eh, acá en Perú, en el mes de febrero se celebra el Día de los Enamorados, ¿ok? Entonces, entonces en enero, a finales de enero, eh, yo empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo puedo vender un producto que se adecue a este mes de febrero que es el Día de los Enamorados? Y lo más probable que era en el Día de los Enamorados la gente compra muchas cosas de regalos, como podrían ser globos, podrían ser chocolates, podrían ser cosas así como para regalar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo busqué, eh, <coughs> busqué un producto que se adecuara y pues el que encontré fueron los chocolates. Encontré un producto que se llamaba el negocio de los chocolates o el negocio del chocolate. Esto me servía en dos maneras, porque me lo podían comprar dos tipos de personas. Me lo podía comprar las personas que estuviesen buscando hacer, este, regalarle algo a su pareja, a su enamorado a su esposo, a quien, es, quien ellos quieran. Y además también me, me servía para las personas que querían vender en ese momento para poder ganar dinero, porque era una fecha importante en donde se venden mucho los chocolates. Entonces dije, voy a buscar una historia y eso es lo que tú vas a hacer. ¿Ok? Lo vas a hacer en tres días. ¿Cómo? Mira, vas a buscar primero grupos de Facebook, vas a buscar varios grupos de Facebook en los cuales te vas a unir. Yo acá tengo mi pantalla cuando hice esta estrategia y cuando me funcionó. Entonces busqué grupos de chocolate, varios de ellos, ¿ya? Pero te voy a mostrar en uno de ellos en el que más me funcionó. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Vas a empezar a entrar durante tres días. Lo que vas a hacer es no vas a entrar de frente y vas a contar tu historia. No, hay una serie de pasos. Por eso es que te dije que funciona en tres días. El día uno, lo que tú vas a hacer es entrar al grupo de Facebook y vas a empezar a interactuar con el grupo, ¿ok? Vas a empezar a ver las publicaciones que hay. Vas a empezar a comentar también tú en algunas publicaciones. Por ejemplo, que alguien pregunte por ahí. Tú también escribe algo, una respuesta. O, o quizás por ahí alguien está preguntando. ¿Alguien sabe cómo, por ejemplo, en el grupo de los chocolates ponían, ¿no? Alguien sabe cómo podemos hacer para que los chocolates no se nos rompan al momento de desmoldar, cosas así. Entonces, eh, tú puedes comentar, ¿no? Si, sí, lo mismo me sucede a mí, no sé qué hacer. Los chocolates cuando intento sacarlos se rompen o me salen muy opacos, una cosa así. Entonces, empiezas a interactuar con el grupo, quizás pones tú también un post donde pongas, ¿no? Hola, grupo, ¿cómo están? Gracias por aceptarme, eh, saludos a todos, soy de Perú, cosas así, ¿no? Entonces, también la gente te va a contestar, te va a responder o vas a interactuar con el grupo. Esto va a generar que la gente ya te conozca. En segundo lugar, va a hacer que Facebook vea que tú estás publicando y estás causando interacción dentro del grupo y eso le gusta a Facebook, ¿no? Que la gente interactúe gracias a ti. Entonces, la próxima vez que tú lances algo, Facebook te va a mostrar. Y en tercer lugar, va a hacer que el administrador del grupo vea que tú también le estás generando interacciones y, pues, te va a dar más importancia, no te va a anular las próximas publicaciones que tú pongas. ¿Listo? Entonces, después del primer día que ya has interactuado, que has actuado dentro del grupo, viene el día 2, ¿ok? En el día 2, tú lo que vas a hacer es contar una problemática. Por ahí ya empiezas con tu historia, ¿ok? Una problemática que tú estás teniendo en ese momento. Por ejemplo, yo elegí el de los chocolates, ¿no? El de los chocolates, el negocio del chocolate. Mi ventaja fue que yo podía entrar al curso, yo tenía acceso al curso, porque estoy dentro de una membresía que me permite ver el curso por dentro, quien lo, lo dicta, cómo lo dicta, e incluso ver el curso para ver ciertas estrategias que esta persona enseñaba y todo lo demás, ¿no? Y también, pues, aparte de eso, recuerdo que me metía a canales de YouTube donde enseñaban sobre chocolate y me metía a los comentarios y vi que problemáticas mayormente se le repetía a la gente. Entonces, de ahí saqué mi problemática, ¿ya? Para que sepas qué problemática pude presentar. Entonces, mi problemática fue, eh, puse una publicación en el grupo donde les dije, eh, gente, un favor, eh, o, o lo expuse, ¿no? Quiero que me ayuden. Estoy, estamos cerca, febrero en Perú. Se celebra el Día de los Enamorados. Y en verdad quiero sorprender a mi enamorado con un regalo hecho por mí. Quiero prepararle chocolates para hacérselos. Y él sienta que yo misma hice esto con mis manos. Y sienta lo, este, mi amor. Cosas así, ¿no? Ustedes la van adornando por ahí. Y, y bueno, pero mi tema es que eh, cada vez que desmoldo mis chocolates me salen opacos. Esta era la problemática que yo más veía por todas partes que se repetía. Me salen opacos. Y a veces se me rompen. ¿Ustedes saben de alguna estrategia o alguna técnica que yo puedo utilizar para que no me salgan opacos y me salgan más claros mis chocolates? La gente le gusta ayudar, le gusta, en, lo, en estos grupos sobre todo les gusta dar opiniones. Y por ahí todo el mundo me, me escribía, empezó a escribirme en esa publicación. Mira, este puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Me dieron un montón de estrategias. Yo a cada uno que me comentaba, obviamente entraba y le agradecía, ¿no? Muchas gracias, gracias, voy a ponerlo en práctica, gracias. Algunos incluso me escribían al, al inbox, ¿no? Luego de esto, en el día número 3, yo hice una publicación y esa es la que cierra y la que hace las ventas. ¿Sí? en el día número 3 que hice y acá te voy a mostrar mira esta fue la publicación la hice un 19 de enero de este año donde les puse escucha atentamente y si quieres también te puedes guiar para que tú hagas tu publicación porque esta es la clave para vender ¿Sí? ¿qué les puse? mira les dije gente muchísimas gracias por su apoyo les muestro mis primeros bombones Bajé una foto, obviamente la foto no era mía, la bajé de internet, una foto bonita, que donde se verían bonitos los bombones. Y les dije, les muestro mis primeros bombones. Hace unos días les pedí algunos consejos para que no se me rompan al desmoldar y no me salgan muy opacos mis chocolates. Gracias porque muchas personas me comentaron y me escribieron al privado para darme algunas recomendaciones. Las tomé con mucho amor, gracias. Hasta ahí estoy mostrándome súper agradecida con la gente y la gente le interesa lo que le estoy diciendo. Y acá viene el punto clave. Les puse, alguien por ahí me recomendó un curso y no era muy caro, lo estoy llevando y me están enseñando a destemplar el chocolate. Y mi error era al hacer el baño María, en agua caliente. Le caían gotas de agua a mi chocolate y eso hacía que se vean opacos. ¿Te das cuenta de lo que hice acá? Les conté el, el, la problemática que la mayoría de las personas tenían dentro del grupo que yo había visto y había estudiado, que había visto en otros canales y todo. Mucha gente tiene esa misma problemática. Les conté y les dije cuál era mi error y cómo lo solucioné. Y les dije acá, mira, y les dije algo que yo había visto dentro del curso, una estrategia que no tenía ni idea yo, pero dentro del curso pude ver que ellos enseñaban eso. Y les dije, no, mi error era el baño María. Les dije cuál podría ser el error, que estaba derramando gotas de, chocolate, gotas de agua sobre mi chocolate. En este taller, o pude haber puesto curso, en este taller me están enseñando un baño María a la inversa. Fue una estrategia que vi dentro del curso y con eso logré excelentes resultados. Te das cuenta que la gente va a quedar como, wow, ¿y qué es eso de, de la, del baño María a la inversa? Ni idea tengo, yo no les estoy diciendo qué solamente les dije el nombre de una estrategia, ¿no? Y por ahí dicen, y después les puse, mira, muchas gracias a todos. Estoy seguro que mi novio quedará encantado con las cositas que le voy a preparar. Y ya estoy pensando incluso en vender para el 14 de febrero. Dos pájaros de un solo tiro. Personas que quisieran regalarles... Que, eh, que estaban teniendo problemas al hacer sus chocolates. Y número dos, estos también son emprendedores los de este grupo. Entonces también se les va a aprender el foquito de que también ellos quieren vender. Y pues para vender tienes que tener chocolates perfectos. Y les mostré la foto, ¿no? Entonces les puse, ¿no? Para este 14 de febrero. Claro, voy a perfeccionarme, aún estoy iniciando. Yo sé que el 14 de febrero no solamente se celebra en Perú, sino se celebra en varios otros países. Entonces por ahí este grupo era de, de otro sitio, no de Perú. Pues a todos les iba a interesar, ¿no? Mira, 197 comentarios, 199 veces compartidos. Esto es como si yo pagara publicidad en Facebook y para que lo difunda. Es mucho más porque 199 personas han compartido en su perfil personal esta publicación. Y 7,348 likes. Esto fue un éxito, fue una locura. Ese día que yo puse el post, mucha gente empezó a comentar en el post unos decían eh, que bonito, qué hermoso lo que te quedó y mucha gente empezó a escribirme al inbox, a preguntarme yo hice una segunda publicación que la verdad que como es tan antigua no, no logro encontrarla, pero una segunda publicación les puse para no faltar a las reglas del grupo, les puse gente, mucha gente me ha estado preguntando de este el link del curso que llevé y no quiero faltar a las reglas del grupo, no, no estoy vendiendo, a las que quieran que les recomiende cuál fue este curso, por favor escriban al inbox y les dejé el link incluso de mi whatsapp, mucha gente me escribió ese día era una locura, tenía que estar contestando y contestando y contestando. Logré hacer 10 ventas el mismo día. Los días siguientes me llegaron más ventas, pero ese mismo día yo logré hacer 10 ventas. 10 personas compraron ese día. ¿Y qué les dije? Cuando me escribían, les dije, sí, mira, este, te cuento, sí, yo llevé este curso. Alguien del grupo mismo me, me, me, me mencionó y me dio el nombre del curso. Entonces yo empecé a llevarlo y de acuerdo a eso, ¿no? Y algunos me decían, ¿tú crees que me funcione para un negocio y muchas cosas, ¿no? Ya por el WhatsApp empecé a cerrar ventas y logré hacer mis primeras ventas con una historia y vendiendo sin vender. Esta estrategia te recomiendo que la pongas en práctica y un tip más que te voy a dar acá, me funciona más con productos de emprendimiento, productos que la gente está emprendiendo y con cosas que yo un poquito como que me siento identificada, ¿no? Porque imagínate, yo me ponga a vender, no sé, a un curso para perritos y yo no tengo perros o no soy amante de las mascotas, como que me va a costar un poco eh, armar una historia, ¿no? Mi imaginación no va a volar mucho porque no voy a saber nada ni qué decir. En cambio, pues sí, yo quisiera regalarle algo a mi novio Y pues esto me funcionó muy bien Entonces te recomiendo que lo hagas con algo Que te identifique un poco a ti Que no sea totalmente mentira Porque a veces las mentiras no nos salen bien Pero algo que a ti sí te identifique Quizás tengas alguna pasión, algo que te guste hacer Busca un curso que se identifique con eso Con esa pasión, con lo que a ti te gusta Con lo que a ti te encanta Y te va a ser mucho más fácil contar la historia Y poder vender En mi caso, como te dije, la ventaja fue Que yo soy parte de una membresía De un, de un programa donde donde pues, nos permiten ingresar al curso, ver el curso por dentro, quién lo dicta, cómo lo dicta, qué estrategias tiene, qué técnicas tiene y de ahí sacarme algo para poder contar dentro de la historia. Esa fue mi ventaja, ¿no? Pero si tú no tienes esa ventaja, búscate algo que te ayude a, hacer es, esa, ese, a tratar de contar esta historia. ¿Sí? Yo eh, te pido que si te gustó el video y, y lo vas a poner en práctica me regales un like, compartas si es que hay otra persona que también lo necesita y activen la campanita porque yo te voy a estar enseñando esta y otras estrategias más para que tú puedas vender de manera orgánica y por ahí también quizás te enseñe un poco de crashing. Para que tú empieces a generar tus ventas en Hotmart. ¿sí? Sígueme, activa la campanita y vamos a seguir aprendiendo. Te voy a seguir enseñando muchas otras estrategias para que tú también crezcas. ¿sí? Nos vemos allá. Chao.